8 Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas 5 Calidad y durabilidad Esto significa que los propietarios de casas ecológicas prefabricadas no solo obtienen una casa de alta calidad y duradera, sino que también contribuyen a la protección del medio ambiente. En resumen, las casas ecológicas prefabricadas son conocidas por su alta calidad y durabilidad. Están construidas con materiales de alta calidad y son sometidas a rigurosos controles de calidad durante su construcción. Además, su diseño y construcción en fábrica garantizan una precisión y calidad superior a las casas construidas en el lugar. La durabilidad de las casas ecológicas prefabricadas se debe a su resistencia a la humedad, el moho y los insectos, lo que garantiza que la casa permanecerá en buenas condiciones durante muchos años. Por último, las casas ecológicas prefabricadas son más eficientes en términos de energía y recursos, lo que las hace más sostenibles a largo plazo.